Hola amigos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a este canal que ha estado muy abandonado por los últimos días. En esta ocasión les voy a contar cómo hice cada uno de los dibujos de mi Inktober. Que Como ustedes sabrán, el Inktober es un evento que se realiza cada año durante el mes de octubre. Este evento consiste en que tienes que hacer un dibujo diario por todo el mes, pero con tinta. Puede ser esta tinta de esfero, en marcadores o en cualquier presentación, pero de ley. Debe ser tinta. Para este reto usé tinta negra, roja y blanca, marca pelican. Simuladores también conocidos como rapidógrafos de todos los grosores. Un esfero gel color blanco. Lápices. Poquis. Ay no, poquis no. Bueno. Si hace hambre es válido. Y por último, un vetero. Y bueno, pues decidí no hacer la lista oficial del Linktober porque la verdad es que no tenía idea de cómo hacerla el primer día. Creo que era Speed y la verdad no se me ocurría nada, así que decidí buscarme otra lista y di con la lista de Elentori. Así que este reto terminó llamándose Elentober. Y esta lista era sobre mm, criaturas mitológicas. Y el primer día era una sirena. Y aquí está mis querida sirena Decidí no hacerle como una sirena, como las sirenas del folclore, así que son bellas y tanta cosa. Sino hacerle un poco más creepy y tratar de hacerle un poco como que una criatura. Ya bueno, lo creepy de define espeluznante. <risa> A ver, ya bueno, lo creepy de define espeluznante, pero. Bueno, creo que la imagen se cuenta sola Hay un antes y un después de esto Porque al principio solamente la, Lo entinté con los ¿Cómo se llaman? Los simuladores Pero ya después cuando me conseguí El esfero, el esfero blanco Ya pude hacer más cosas O sea, me, me quité bastantes límites Y lo podrán ver En mi portafolio Ahí está el antes y después de esto Bueno, solo está el antes, aquí en este momento está el después Incluso eh, a esta sirena la pinté en digital y me di cuenta de que tengo todavía huecos que llenar sobre el pintado y no es que sea el digital, sino en general porque la verdad es que no sabía bien cómo, cómo pintar senos me, me dificulta bastante se me dificulta bastante, perdón por mi gramática así que quedó algo así que de hecho está mejor que lo que hice originalmente, o sea, en el primer día eh, espero que lo chequeen para si lo quieren discutir o algo. Entonces este fue el día 1, este fue el día 2. Esta es una dríada. Que como sabrán, Ay, no me acuerdo cuál era el mito, pero la dríada es prácticamente como una hada una de árbol, algo así. Esto también tiene un antes y un después, porque aún no, decido, no, decido, o sea, no me decidía por usar la tinta, la tinta líquida. Tenía bastante miedo de usarlo en este papel, creí que no iba a funcionar, que se iba a deteriorar por mi experiencia previa con los reparelas, que siempre se termina estropeando el pinche papel. Pero, como se habrán dado cuenta? No pasó nada y de hecho quedó muy bien. Sí, entonces pasemos a lo siguiente. Esta es una banshee. A mí en lo personal me encantó hacer esta banshee. Me encanta, me encanta, me encanta hacer eh, detalles un poco realistas, sobre todo en los rostros. Y líneas de expresión, no sé, sea, tengo una fascinación por las líneas de expresión Y las criaturas mitológicas <ríe> Eso también, como, bueno, ya, de, eh, a la final creo que tengo que hacerles saber que todo tiene un antes y un después A partir, no, excepto, perdón, excepto el día, desde el día 20 y algo, no estoy segura Y bueno, continuando, este fue el día 4 Este es un dragón, como podrán darse cuenta no es la primera vez que hago dragones, quise hacer uno distinto. Me gustó como quedó, excepto por el cuerpo y las alas. También tengo problemas con eso, son cosas que debo mejorar con el tiempo. También, como dije antes, tiene un antes y un después. Esta fue una bruja. La verdad no quería ser la típica chica completa, o sea, solo quería cambiar el concepto de brujería. Y pues aquí está como que algo así saliendo de un espejo. Algo así. Ya saben, por el mito de Blanca Nieves. Y está la brujita queriendo coger su sombrero y su varita, que creo que esta varita no se define muy bien. Creo que se pierde con el sombrero, pero bueno, ahora les cuento que es una varita con el sombrero. Sí, esto no... Esto está totalmente pintado con los, con los simuladores. Fue un dolor de cabeza, muchas cosas ha sido un dolor de cabeza de pintar con los simuladores por culpa de mi cobardía en cuanto a usar tinta líquida. Bien, este es un centauro. Fue divertido porque no sabía cómo dibujar hombres desnudos. Esa también fue una, una de las cuantas lecciones que tuve con este hermoso re reto. ¿Recto? Casi, no mames. Con este reto. Así que comencé a hacerle una camisa. <ríe> y terminó siendo el Sleepy Hollow. La verdad me encantó cómo quedó. Se ve bastante caricaturesco. No tengo quejas al respecto. Me gustó hacerlo. La verdad. Y bueno. El día 7 era de hacer una valquiria. Esta es mi Valkyria. Bueno, no tengo mucho que decir al respecto Creo que me, la cara me salió suficientemente nórdica Y de guerrera, espero <risa> Y quizás el cuerpo me haya quedado un poco corto Pero... Eh. Las plumas están muy grandes Pero... así, ah, sí, sí la, o sea, Las plumas están grandes Porque es perspectiva No creerán que es porque hay un, un cuervo gigante o algo así Es por la perspectiva Es como que la cámara está muy cerca de las hojas De las hojas De las plumas y es por eso que se ven así de grandes. El día número 8. En este sí me divertí un montón. Porque es una... Gumijo. Si alguien no sabe que es una gumijo, pues son... Criaturas... O sea, de hecho son zorros que pueden transformarse en humanos, en especial mujeres. Y... Pues comen gente también. En, uno de, en, en algunos mitos o sea, dicen que comen gente. Las partes de las personas. Entonces quise dibujarle comiéndose un corazón. No sé si se logre ver bien el corazón, definí el corazón, pero hice lo que pude, aquí usé tinta roja, me encanta cómo se ve, parece sangre verdadera, excepto por estas líneas de aquí que no sé qué carajos hice, pero uy, esta, esta me encantó bastante cómo quedó, me gustó demasiado, y como verán, está con su trajecito típico coreano, que de hecho creo que es esta parte, que no sé cómo se llama, debería ser más arriba, pero bueno, errores técnicos, ustedes sinjan demencia. También tiene un antes y un después con respecto a las sombras porque antes solamente era un dibujo un poco plano. Pero bueno, ya, ya lo verán cuando sí si es que deciden meterse a ver mi portafolio. Esta, no me acuerdo el nombre, ya ya me acordé, esta se llama Madre Monte, es un, una criatura mítica colombiana. Y como sabrán es como que un hada, un nada, una diosa, algo, pero de tamaño natural así, de tamaño humano, que prácticamente es parte de la tierra. O sea, sería como que tiene cuerpo de, de montaña, cuerpo de tierra, cuerpo de piedra o de lo que sea Sí, y se las encuentra generalmente en el monte, por eso se llama Madre Monte. Espero estar en lo correcto con lo que acabo de decir porque mi cabeza es una mezcolanza de mitos y películas y cosas Así que por favor no me puten si me equivoco, soy un ser humano con errores de principiante sí. Bueno, el día 10 fue obviamente un pegazo. Tampoco me quejo de cómo quedó, pero... Solamente me habría gustado que fuera un poco más especial porque me parece muy normal, muy común. Fue mi primera vez dibujando caballos. Bueno, el centauro no cuenta porque solo era cuerpo de caballo. Esta es la primera vez que dibujo una cara de caballo. Creo que no quedó tan mal. ¿Sí? Después tocó el día 11 y era una arpía. Me encanta hacer detalles pequeños, pero ese día creo que no tuve el suficiente tiempo para... Dedicarme a que quede... Bien, bien, bien, sobre todo las plumas, pero hice lo que pude, de hecho, pude haber hecho más, creo. Y así quedó, mi querida Arpía El día 12 fue otro caballo, bueno, esto no es un caballo, esto se llamaba, no recuerdo el nombre, <ríe> permítanme revisar Se llama, este es el día 12, es un Kelpie el Kelpie puede salir del agua, o sea, de hecho es como un caballo del lago De hecho debería haber sido negro, ahorita me doy cuenta que debería haber sido negro Y tiene la habilidad de transformarse en un hombre y seducir a las mujeres A veces también se lleva a los niños Se los lleva al fondo del agua para que se ahoguen Algo así es el mito, les recomiendo que lo investiguen Está bastante interesante Así que este es mi Kelpie Y aquí tenemos a la querida Parca Aquí no se quería hacerle como es bastante oscura la cuestión, pero no quería pintar con los simuladores toda la hoja porque me había tocado pintar todo esto de negro. Y de hecho, si lo hubiera pintado de negro, no se habría visto también, desde mi opinión, desde mi perspectiva. Y bueno, aquí está la parca caminando por algún lugar de su mundo, no lo sé. Ay, ¿cómo se si llamaba este sujeto? Ay, ay, ay, esto es una Selki, selkie. selkie. Creo que sí, es una selkie, esto es de la mitología, de por ahí, del, de Europa Sí, es una selkie De hecho, pueden ser hombres y mujeres, y son personas, que, o sea, son criaturas que... Que son mitad focas, o sea, de hecho son focas Que se pueden quitar su piel para venir a este mundo y andar como humanos Y generalmente es para buscar una pareja Entonces los machos seducen a mujeres y las mujeres a los machos, así sucesivamente Hay un montón de cuentos sobre las selkies y de hecho hay una película muy bonita que es animada que se llama The Song of the Sea que es que trata de una selkie que incluso tuvo familia y todo y luego la aventura que se dieron sus hijos para conocer la verdad de todo lo que pasó con su mamá y, y sobre todo de la niñita chiquita que es la hija, la última hija y bueno yo estoy moqueando <risas> sigamos con un hada, creo que es una bastante corriente es que no me gustan de hecho dibujaradas no es algo que me encante pero bueno ahí está el hada Sí, pero, no sé dibujarla, no sé por qué me pareció que como que estaba dibujando a, a, a. ¿Cómo se llama esta chica? La la, la la que canta esa cosa del jabón. Bueno, no me acuerdo. Uy, sigamos. Este es un fénix. Es un fénix muy simple. De hecho, no me gustó la pose. Tengo también que practicar aves. Tengo que practicar bastantes animales, la verdad. Y personas. Bueno, son las personas animales que entra en el rango. Tengo que practicar un montón Sí, porque no sé, parece un diseño de un tatuaje así, de esos que son bien estáticos y no... no cuentan mucho sobre qué está haciendo el elemento uh -huh. que igual pinté todo con... con ¿Cómo se llama? <risa> con los simuladores Que fueron un dolor de cabeza Igual con la tinta roja Que me encanta porque es medio anaranjada Y así quedó el Fénix este es un fantasma <risa> La verdad es que no tenía idea de cómo carajos iba a dibujar un fantasma Porque o sea, los fantasmas se supone que no se ven Así que decidí tomar el ejemplo de, del fantasma clásico Con el que se disfrazan los niños para Halloween Que es una mantita Entonces sí, como verán, no tiene piernas Porque es transparente, obviamente O sea, no es transparente, sino que no se lo ve No, nah, creo que... Olvídalo, <risa> Siguiente, un pegacito Este fue otro... Intento un tanto... ¿Cómo es? Mm, no es fallido, es lo contrario, pero no se me viene la palabra Sobre hacer equinos Me gustó bastante hacerlo Ah, aquí, aquí la cagué el rato de cuando ya tenía el cero blanco Intenté darle el eh, contraste aquí <ríe> con esta línea Y creo que eso la cagó, pero bueno, ignoren la línea <ríe> Ahí creo que está guapito, mi querido Pegaso, uy, aquí también se ve mal Bueno, ya nada, ni modo, ignorenla Eso también a ver, no. Aquí creo que ya comencé a usar eh, la tinta china para rellenar los espacios. Se nota full la diferencia. no Esto es tinta china. Y... Ah, no. Fue con el fantasma. Ahí se ve. Entonces, eso es tinta china. Y esto es eh, simulador. Quedan espacios en blanco. Porque igual ya se me estaba acabando el simulador. De hecho, he acabado bastante simuladores solamente por pintar. Y me compré uno, de hecho. Me compré este que está aquí. Este marca Carioca. Y fui, resulta estafada, porque lo compré y llegué a mi casa y esta tontera me raya. Así que, a botarlo, no sé que sigo con esto No sé por qué sigo con esto Y bueno, aquí está una Sucubo Quise cambiar la perspectiva, la pose Así que la hice de espaldas Para que se vea incluso su colita de demonio Y sus alitas Y leí que las Sucubos suelen ser pelirrojas, así que Yo feliz de la vida usando mi tinta roja, porque esa tinta en serio Me comprometió, literal, me caso con esa tinta este sí fue un dolor Ay, me quedó horrible No lo puedo... No, no, no, no Este está bien feo O sea, no está tan mal Pero no me gusta Este supone que es eh, Mothman O sea, el hombre polilla. Ay, no sé qué intenté hacer con esto No, no lo puedo ver Qué mal Y bueno Ah, quiero usar tinta blanca Por cierto Cierto que tengo Por allá por abajo está la tinta blanca Quedó así medio gris Me gustó para dar resalte Y esto habría quedado muy mal Si no fuera por el esfero blanco me salva la vida literal Bueno, aquí está la guapa medusa Igual usé tinta china O sea, la tinta roja Y el acero blanco para dar los brillos Y prácticamente no sé Tinta negra Y aquí no sé qué pasó, creo que se regó de la Dele de acá Ay, qué guías. Es que yo los pinté ya cuando terminé todo Porque había bastantes que no estaban pintados Bueno, este Ya me olvidé el nombre Este es un sátiro este sátiro no se veía así. De hecho, ese día me acuerdo que no tuve tiempo de pintarle ni nada. Así solo lo dejé con líneas. Con las líneas negras. Pero ya cuando terminé todo, comencé a pintarlo y me encantó cómo quedó. Este sátiro sí que me encantó. Me gustó full. Me gustó bastante cómo quedó con la tinta. Porque esto es tinta diluida. Quedó full bacán. Espero que ustedes también les parezca bacán. <risas> ¡Ay no! Este hombre lo... <risas> ¡Ay Dios! Eh, no sé si ustedes han visto Hemlock Grove... Creo que estoy diciendo bien Himlock Grove uh, Bueno, ahí hay, hay un hombre lobo Que él, para transformarse eh, Sale de su piel Es como que comienza a salir su hocico de su boca Como intenté hacer aquí, pero no se nota que no sé qué es esto, qué feo Bueno El chiste es que me vacié en eso Y no me salió Y les cuento cómo mismo es la transformación O sea, comienza a salir el lobo Desde la boca Y salen las manos O sea, no, perdón, eso es después Perdón, perdón se va, se va, la, la piel se va rompiendo Y comienza a salir el lobo O sea, es la transformación más realista que he visto en mi vida Porque nunca me ha parecido así muy real Como se transforma el, lobo, el hombre lobo común Así que intenté plasmarlo aquí Y no me quedó Me quedó súper mal En serio, si pueden ver esa serie, veanla Porque es súper buena Tiene creo que dos temporadas y las dos ya, o sea, ya acabó la serie Los de Netflix la cancelaron Así que ya está, ya se acabó eh, tenía bastante futuro, era bastante original con respecto a los monstruos. Porque había vampiros, hombres lobos y otros monstruos. Que no me recuerdo. Que no me recuerdo, qué bien que dije eso. Que no recuerdo el nombre. <risas> Deberían verla, si pueden Y este sí que no me acuerdo. Este también es... pues es un hombre, por cierto. No sé si no se nota que es hombre porque está con el cabello largo. Pero es un hombre. Que igual sale del lago o río, no sé. De un pantano, no sé. Y también deduce a las mujeres pero eh, tiene los ojos verdes y es como un monstruo no me acuerdo el nombre, ah Noken se llama Noken, no me acuerdo bien el mito del Noken Debería... y bueno como decía eh, no sé mucho sobre el mito del Noken eh, se me descarga la cámara así que comenzamos desigual ahí está mi gatito, molestando ¿Seguí? bájate de ahí tu mamá está ocupada Contando a mucha gente Sobre su inktober Deberías bájate de ahí No me ayudas Baja, baja Baja, eso buen chico Ya te ayudo Bájate, bájate Ya Y bueno, continuamos Entonces después de Tengo <coughs> que Vino el crack Este me encantó Me encantó ver cómo quedó con Con la tinta Como cielo y como agua O sea, más pero... Me quedó muy bonito Me encanta el ratito. Ay, que me gustó bastante Bueno, el barco no sé qué era extraño Pero bueno Ignoré mi barco Luego vino Este que era el Black Shock. O sea Según lo que leía Este perro negro Que es como un mensajero De la muerte eh, Tiene solo un ojo era, Hay veces que lo representaban Con dos De hecho yo veía que Lo representaban con dos Pero En una página web Me parece que fue En un blog o algo así Leí que solo tenía un ojo Y tenía, era del color de la sangre Entonces este Es el resultado De mi Black shock. No sé cómo se pronuncia exactamente oh, este, este grifo, este sí, sí que me encantó Cómo quedó, me encantó me... Creo que nunca me había quedado algo tan... O sea, tan bien en cuanto a luces Y bueno, así quedó mi grifito Está muy bonito o La luna creo que la cambié con esto Pero eh. Pasa Y ahí tenemos a Aracne Aracne también Mira, Los últimos fueron los que más me gustaron quedaba mucho mejor que al principio Y me di cuenta cuánto progresé solamente Con un mes de, de trabajo un mes de dibujar a diario. Me gustó full Cómo le quedó el cabello Y bueno, creo que la arañita Está un poco rara Pero no se si no, Ese es el vampiro que se parece a mi hermano Ay, les juro que no era No era mi intención que se pareciera a mi hermano Pero aquí está, se parece a mi hermano sin barba Y con el cabello más corto bueno, este es mi vampiro Y esta... Este tipo de sirena bueno Tiene otro nombre, no se llama sirena Es una especie distinta Estas tienen cola de salmón Voy a estornudar Estas se llaman... Déjenme buscar mientras se llega estornudo Ay, Ya llegó ah. A ver, estas se llaman Seas No sé cómo se pronuncia, pero es C-E-A-S-G Y como les estaba diciendo... Se caracteriza por tener cola de salmón. ¿Sí? La diferencia de las sirenas que la cola es como que... Tiene una bifurcación aquí. No sé si está bien la expresión. Estas no... <coughs> ¡Ay, Dios! Y bueno, esta es la última. La no Creo que debía haberla hecho más creepy. Mi intención era hacerle como que... Así un poco gordita. O sea, bueno, quería hacerle como que más gordita, de hecho. Y que se vea vieja, pero... No sé por qué. Me olvidé de ponerle líneas de expresión. yo. Entonces voy a estruñar. <coughs> Eso es lo malo. De amar a los animales y... Tener alergia. Porque si los amas no. Es como que tu alergia te va a valer trozo y ya. Y solamente vas a tener... Algún animalito en tu casa porque... Necesita un hogar. Nada más. Así está como yo. Y bueno. Mmm, quería ponerle tanto a la... Tanto a la lamia como a la... A la a medusa Estaba pensando en las escamas en las, en las Sí, en las escamitas que tienen los reptiles Para ponerle, pero Como que ya había hecho eso antes Y quería intentar con Con formas más Como de gusano Ya saben, así me lleva bocetito y raro Y ahí quedó Sí, esa fue más. Que nada, antes yo que tuve con la Con estos seres serpentescos Y bueno Ese ha sido mi interés. Eh, en serio recomiendo que si les interesó como hice esto vayan, se pasen por mi portafolio que debe estar en alguna de la pantalla o e inclu incluso en la descripción Sí, también creo que voy a escribir sobre el mito de cada de cada criatura en mi blog ahí les dejaré igual el link y eso es todo espero que les haya gustado el próximo año volveré a hacerlo. Me gustan mucho estos retos. Eh, el año pasado no acabé de hacer el Intober Y de hecho lo hicieron este mismo, de tero. Fue muy chistoso. No lo acabé. Me acuerdo que comenzó... Este fue el Intober, Creo que este fue el día 1. No estaba tan mal, pero... Sí, me costó bastante porque no tenía idea de que era una lista. Y simplemente hice mil cosas por hacer. Y este fue... Mi Inktober del año pasado y no lo terminé. Fue muy triste. Esta es una Eleven muy malota. Muy, muy, muy malota. Voy a dejarla de Y Creo que está enfocada. Y desproporcionada. Así el cuerpo está muy rígido. No sé en qué estaba pensando. Esto también fue Inktober. Ay, aquí hay un... algo en... a medias. Más Inktober. Inktober. Inktober. Y creo que ese fue el último. Sí, este fue el último ya comenzó otra cosa. Comencé a hacer dibujitos al azar. Y luego comencé a hacer mi... mi. Mi, mi, mi, Esas ilustraciones que están por ahí en el Instagram y en mi portafolio sobre Game Tron. Algún día mostraré todo, sí. Ajá, este es una... el trono, obviamente, sin terminar. estaba haciendo lo del puntillismo. Bueno, ahora sé que tengo que acabar el trono. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Eh, perdón por tanto movimiento de cámara Pero como dije antes Se me perdió esa cosa del trípode <coughs> Nos vemos en un siguiente video No sé cuándo eh, Tengo que ponerme al día Con un montón de cosas Y bueno Espero que les haya gustado Y que regresen por aquí En la próxima ocasión Cuídense, bye bye